Bueno, vamos a ver cómo funciona la aplicación CREATE RANDOM Ass Assignments que nos permite crear eh, hojas, eh, documentos de texto para alumnos con una lista de preguntas obtenidas desde un banco de, de preguntas de forma eh, aleatoria. Eh, esos documentos se distribuirán como documentos de Google Drive, por lo cual mm, serán editables por los propios alumnos y donde recibiremos las respuestas de los mismos. Bien, vamos a ver cómo funciona. Para hacer funcionar este programa necesitamos dos hojas de cálculo. La primera hoja de cálculo, esta que tiene las preguntas. En este caso, el banco de preguntas consta de ocho preguntas, cuatro de química y cuatro eh, de matemáticas. Hemos elegido que sean como máximo dos preguntas de química y tres preguntas de matemáticas. El programa necesita que la primera columna sea question, la segunda answer, la tercera section, la cuarta required y la quinta question per chapter. Eh, una vez hechas las preguntas pasamos a la siguiente hoja de cálculo que es la que va a tener el listado de nombres de alumnos y sus correspondientes email. Eh, aquí existe, no existe limitación en cuanto al número de alumnos que podamos poner. Sí se genera una limitación en función del trabajo que se entrega a los servidores de Google. Una vez hechas estas dos hojas de cálculo, podemos eh, dirigirnos a nuestras aplicaciones instaladas en Google Chrome y ahí aparece, eh, buscamos la nuestra, como la te, veis aquí, y al hacer clic en ella se debe eh, generar un formulario que hay que completar y en el que, que aparece en inglés. Eh, ponemos... Mm, Título, por ejemplo, química y matemáticas. Elegimos entre todos nuestros documentos, hojas de cálculo, la que tiene las preguntas, que es esta, y la que tiene a los alumnos, que es esta. Eh, aquí podemos elegir un el número por defecto de preguntas. En este caso pues no vamos a escoger ninguna porque ya las tenemos en, el, eh, en la hoja de cálculo de las preguntas. Podemos crear eh, archivos individuales de forma que sean diferentes para, todo lo, para todos los alumnos o bien eh, archivos iguales para todos los alumnos. En este caso voy a crear ficheros individuales y eh, aquí vemos una serie de opciones. Esta deberíamos marcarla si los alumnos no tienen cuenta de eh, Google Drive. Como en el caso que nos ocupa, si que la tienen, no hace falta marcarla. Eh, eh, aquí tenemos ficheros de solo lectura para que los alumnos trabajen con el documento que se les entrega. Eh, si, querés, si tenemos un número de alumnos muy grande eh, mayor de 50 a 100 entonces deberíamos limitar el número de eh, documentos que se gestionan en cada funcionamiento del, de este programa por la limitación como decía antes de los servidores de google eh, una vez completado creamos el fichero mm. Vamos a poner 5 y ya está. Está funcionando ahora el, eh, la aplicación. No debería tardar mucho en terminar. Ya, están, ya se han creado los ficheros. Entonces vamos al correo y habremos recibido la prueba. Al hacer clic vemos que se ha generado este archivo con 5 preguntas para esta dirección de correo. Si cambiamos a y vemos el otro archivo, veremos que se ha recibido en esta otra dirección, otro archivo con preguntas que pueden ser diferentes o no. En este caso, las preguntas diferentes son la 4 y la 5. ¿Veis? Bueno, pues espero que os guste y que os sea útil.